Lo que desde luego no va a poder celebrarse este año y tendrá que esperar al año que viene es la fiesta de los gancheros. La Asociación de Municipios Gancheros del Alto Tajo, a través de un comunicado oficial, ha notificado la suspensión de la fiesta ganchera de 2020, que este año se hubiera celebrado en la localidad de Peñalén. A pesar de haber esperado hasta el último momento para ver cómo evolucionaba la situación del COVID-19 la organización se ha visto obligada a suspender la fiesta ganchera. Consideran que es un acto de responsabilidad para no poner en riesgo la salud tanto de participantes como de público asistente y se emplazan para el próximo año 2021 con muchas más ganas y fuerzas.